La, la UCL Chilean Society es una agrupación de personas miembros de la Universidad, de la University College London, que se organizan en torno a temas relacionados con Chile. Principalmente está formada por chilenos y chilenas que han eh, venido a estudiar o están trabajando aquí como, como académicos, pero también tenemos personas de otros países que o han vivido en Chile o tienen alguna relación con Chile y que están interesados en este espacio. Y la idea de la, de la Society es... Construir un espacio en el cual hablemos, discutamos, conozcamos y también eh, transmitamos elementos de la cultura, de la investigación eh, y, sobre todo, de, de qué es Chile y cuál es su, su trascendencia a nivel internacional. La Tienda Society se organiza básicamente a través de una directiva eh, que partió con, un grupo, con el, básico, el mismo grupo de personas que formó la Society. Y en ese sentido tenemos un presidente que, que soy yo, hay un, una tesorera, hay un encargado de comunicaciones, hay gente que trabaja en actividades y poco a poco hemos ido generando un equipo bien cohesionado que va dirigiendo y va ordenando eh, las distintas actividades y los distintos objetivos de la Society. eso es la forma que organizamos, tratamos de tener reuniones eh, periódicas, semanales o cada dos semanas, de ir contando a la gente lo que va ocurriendo, organizando actividades y sobre todo involucrando a todos los miembros de esta red en las distintas actividades que generamos. Nosotros eh, hemos empezado con, con un rango de distintas actividades, algunas enfocadas a investigación, otras enfocadas a discusión de temas, eh, que sean temas políticos, sociales, contingentes a la realidad chilena, también de actividades sociales. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos planificando una serie de foros, eh, que hablemos de Chile, tengamos académicos o estudiantes que estén investigando temas que sean razonadas a Chile, que puedan exponer y tengan espacio para mostrar su, sus investigaciones. También hemos generado, eh, ya empezamos un ciclo de, de películas eh, chilenas, que la idea también es atraer a otro público, no solamente chileno, sino a otras personas, que permitan, de alguna forma, conectar con lo que ocurre en Chile y a través del cine generar una discusión de la realidad chilena. Ya, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver Machuca, próximamente vamos a ver fue a los Cielos, que también nos, nos da pie a una discusión, que no tiene, tiene solo que ver con la película, sino también con una discusión acerca de lo contingente y acerca de, lo, de la academia y de la generación de conocimiento en Chile. Y por último hacemos actividades sociales, como degustaciones de vino, fiestas, etc. La idea es tener un espectro amplio de opciones en las cuales nosotros podamos convocar a la gente y promover eh, actividades de Chile. Bueno, la idea eh, con respecto a, a la... A nivel a, a las la redes académicas es poder ent, ent, ent, vincular distintas entidades eh, científicas o de, de, de desarrollo para poder traerla a esta universidad. La idea es que si algún profesor que sea, no sé, que sea chileno, no sé, en este caso cualquier profesor, que venga a darnos charlas, ya sea en Barcelona o en, o en Alemania, eh, podemos decirle, mira, oye, aquí hay muchas cosas pasando y también queremos que venga y que nos pueda dar tu apoyo. Tus conocimientos y que a la misma vez podamos enriquecer el, el network que, que, se, que se desarrolla en base a ese tipo de conversaciones. Bueno, lo primero es identificar quiénes son los distintos actores que están eh, participando en, en, en la generación de conocimiento en Europa y en el Reino Unido. Eh, ya existen redes, la red de encuentros, por ejemplo, que es a nivel internacional, y otras redes en distintos países que están generando conocimiento. O sea, la idea es generar esas redes, traer académicos que estén vinculados, que vayan a visitar algunos lugares de Europa, y también nosotros proveer algún tipo de, de, de input, de conocimiento de las investigaciones que están generando en UCL y en Londres.